¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una interesante misión, vamos a decirlo así. Como ven, estamos ahorita desafiando a Paradox. Y veo que muchos tienen, no saben cómo hacer daño a Paradox, ¿no? A un daño, vamos a decirlo así, un daño fuerte. Por eso acá les traigo un, mi deck que yo estoy usando para tratar de crear mucho daño a, a Paradox. Se basa en lo siguiente. Bueno, hay muchas variaciones, puedes utilizar otras cartas. Por ejemplo, tenemos que, tenemos que tener sí o sí un Mahat, el Oráculo Paladio. Esto se va a encontrar en la caja Dark Dimension, donde se encuentran los maguitas, las más chicas magas también. esta es, este carta es muy importante por dos razones. Uno, porque en el momento en que Parados invoque a sus criaturas que son de oscuridad, esta carta a la hora de luchar... A la hora de luchar con sus cartas, se multiplica por dos ataques. Es decir, si tu ataque es de 2.500, se va a hacer a 5.000. ¿No? Es, esta carta sí o sí debemos tener uno, una copia. Uh -huh. También podemos tener dos cartas del Mago de la Ilusión Oscura. Porque dice acá, dice, Lanzador de Conjuros Afecto. El nombre de esta carta se convierte en Mago Oscuro. Esta carta, cada vez que es una carta mágica o de trampa activado en el turno del oponente, esta carta lo puedes convocar de manera especial. Tenemos que tener dos magos, o si es posible, hasta tres magos también. Pero yo solamente estoy usando dos magos. El mago oscuro. Podemos utilizar esta, esta versión de acá, el mago oscuro también. ¿no? Un monstruo renacido, porque puede que... Para dos utilizo su criatura para destruir alguna de estas cartas que vamos a necesitar. Tanto a él como a este. Entonces una carta renacida va muy bien. Dos círculos de la magia oscura. Eso también es, esta carta también es necesario tener. La tenemos en Future Horizon. Si todavía tenemos los, los tickets de ensueño. Podemos utilizar los tickets de ensueño. ¿no? Pero también podemos utilizar... ¿no? Gastar un par de gemas para tratar de tener un círculo de la magia oscura. Mínimo mínimo tenemos que tener dos. Si es posible tener las tres copias también, adelante podemos ponerlo. Pero basta con dos. Basta con dos. Y es necesario siquiera tener dos. Después tenemos una cortina de magia oscura. Que nos va a permitir convocar a un mago. ¿no? Sacrificando o quitándonos la mitad de nuestros puntos de vida. En este caso, como nosotros... Puntos de vida es 4000 vamos a tener 2000. También un velo de la magia oscura, si en tal caso sacrificamos un mago o es destruido uno de nuestros magos, podemos utilizar esta carta mágica para tener de regreso a, a nuestro mago. También un libro de la magia del poder, también no es tan necesario que digamos, pero si pueden tenerlo adelante, pueden tener esta carta u otra carta que incremente el ataque de, lo, de un mago. Un mazo mágico, si se por si acaso tu mano se briquea entonces puedes utilizar esta carta para que puedas cambiar de cartas. ¿no? Tres de colmillo de Critias, si podemos mínimo dos. Esta carta es barato, no es difícil de conseguir, está en la caja, en la caja de Guardian of the Rocks. Eh, no, es tan, no es tan caro en realidad, está es en R. Está, está en R ¿no? Esta carta también lo vamos a necesitar. También se encuentra en la... En la ¿no? Para poder activar esta carta, el colmillo de Critia necesitamos esta y también esta carta de acá. Que también tenemos que tener lo mínimo tres copias. ¿no? ¿Para qué? Cuando, cuando invoquemos por fusión a, este, a esta carta de acá que están viendo, vamos a invocar en fusión. Entonces esta carta es, es poderosa, tiene un ataque de 2900. Pero también podemos utilizar, como dice acá, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos, equipamos esta carta y esta le gana 400 ataque y defensa. Y no solamente eso, sino que dice acá, hace o puede hacer 3 ataques durante cada battle phase. Como vemos, ¿no? cuando ahora que equipemos a nuestro mago oscuro para, ¿no? para que haga 3 ataques, nos va a convenir muchísimo porque así vamos a causar mucho daño. Otra carta que vamos a necesitar en navegación del mago. Podemos utilizar las tres copias si queremos. O podemos utilizar dos. Yo estoy solamente usando uno para evitar que se me briquee la mano. Tres estatuas con patrón de la angustia. Es una carta que también la conseguimos en duelos igualados. También podemos conseguirla en, en... Si no, si no podemos conseguirla en... tal vez subiendo de nivel a... No. En duelos igualados podemos conseguir Sino que el detalle está en que no, eso así nomás no lo vamos a encontrar Podemos utilizar un, cam un ticket En sueño para poder tener esas cartas Mínimo 2, máximo 3 Más no podemos poner Obviamente, y como le dije Tirano de hadas En nuestro extra deck Tenemos que utilizar, bueno yo esto estoy, estoy puesto De relleno, sé que no lo vamos a usar Pero tenemos que tener sí o sí tres explosión del tirano dragón está en la, en la carta que les mostré. En, el, en la caja de Guardian of the Rock. ¿No? Aquí, está, aquí está. Esta carta es fácil de conseguir. No es tan cara. Con tal que gastemos. Yo calculo unos 3000 a 5000 gemas. Creo que con eso basta. Para tener las copias necesarias de esta carta. Y también tenemos que tener un mago Elbon. Una ilusión Elbon. Elbon. Esta carta nos va a permitir eh, convocar un mago. Que está, vamos a. Esta se encuentra en la caja Pendulum Genesis. Ajá. Se encuentra como SR. Ajá. Yo tengo solamente una copia, como ven. Si también enviara otras dos copias, excelente, lo pongo. Uh -huh. Entonces, no va a ser necesario, digamos, sacrificar a nuestros magos. La idea es que vamos a hacer el utilizando la Piedra de la Angustia o un mago de esta, un mago de la versión Oscura. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin es que podamos tratar de convocar a Mago Elbon para eliminar el campo y eliminar la criatura fuerte que pueda convocar Paradox. Y también tengo el poder de Guardian. Es una carta también importante porque nos va a permitir. Lo vamos a poder encontrar en Thousand Illusion, que es el nuevo, el, el nuevo que ha salido. Master of Chaos. Y también Dimension of the Wizard. Que tampoco no es tan difícil de conseguir. Es difícil de conseguir. Es necesario sí o sí tener esta carta para también incrementar a nuestro mago en 500. Habiéndose mostrado las cartas necesarias, vamos a proceder a jugar y vamos a ver hasta qué grado, por ejemplo, vamos a hacer causar daño a Paradox. Vamos a jugar una o dos tres partidas para ver cómo podemos crear mucho daño. El mago oscuro eh, nos va a permitir, como estamos con la habilidad Robo del Destino, vamos a poder convocar a, a Mahat. No, el paladio. Cosa que cuando convoca o traiga su campo, su magia, su magia. Entonces vamos a poder utilizar la carta que queremos. A ver. Muy oh, bien. Ya utilizo esta carta. Oh, mira. Interesante. A ver. Vamos a activar esta carta una vez. Para atarnos a esta. Una. Listo. Y vamos a activar esta carta A ver si nos toca algo bueno mm, Nada bueno Atacamos Ok Dejamos ahí el turno mm, Todavía no es necesario Ok Ok, ok eso sí nos va a servir bastante. Vamos a poder convocar así el mago. Ok, ahora sí. a haber atacado, si sí es cierto, pero vamos a ver cómo. Aquí qué carta nos quitamos encima. Esto de acá. Ahora sí vamos a activar al. al, al, al, al Ebon. Ajá. Y no va a ser necesario que destruyamos la carta. Es decir que la destruyamos porque vamos a utilizar el efecto de mago elvo. Descartamos una carta. Y nos traemos al mago oscuro. Ajá. Ahí está, mago oscuro. Ahora vamos a equipar el dragón Critias al mago. Y luego vamos a equipar esta carta mágica. Para que se multiplique el ataque del mago. Ahora procedemos a atacar. Obviamente, desde donde hacemos esta carta. Atacamos. Una. Dos. Y tres. Uh -huh. Y atacamos esta carta. Listo. Un daño, un daño más. Ahora no vamos a poder tener otro mago oscuro. Así que tenemos otro mago. Botamos este. Y nos traemos este mago oscuro de aquí. Hubiera sido súper tener el círculo de la magia oscura. Pero bueno. Vamos a atacar nuevamente. Atacamos primero con esto. Atacamos con este. Nos deshacemos de la carta boca abajo que tiene. ¿Qué carta es? Ok. Y uno... Dos. Y tres. Uh -huh. Mucho daño de efecto.